Y bienvenidos al último video de este 2022 Que va a ser un video nada de Y más de conocernos un poquito Sé que por aquí por YouTube no hago nada personal Pero bueno, dije, me voy a animar El último video del año, ¿qué más da? Vamos a hacer algo más personal Que en el resto de mis redes Sí, pues me, sobre todo en Instagram Me conocen mucho más No soy mucho de compartir mi vida en, en las redes Soy más de contenido profesional Pero bueno, me quise animar Y aquí estoy Así que sin más, comenzamos Pues bueno, este 2022 ha sido un año diferente Un año que está muy bien <ríe> Tengo que decirlo, muy muy bien Comenzando este 2022 eh, Yo estaba en Miami Estamos ya en Orlando Nuevo, pues nos fuimos a pasar la primera semana de enero en Disney Y resulta ser que el día 5 de enero Que era un día que íbamos a ir a Hollywood Studios Normal, de parque Toda la familia de mi novio y yo eh, Pues me pido matrimonio Aquí está la gran roca. <risa> y no me lo esperaba para nada. De verdad que fue el sitio más lindo. Y si me conocen, pues sabrán que yo soy muy, muy, muy fan de Disney. Muy, muy, muy fan de Mickey. Él quería que estuviese Mickey para pedirme en matrimonio. Pero bueno, estaba Minnie. Y fue fenomenal porque él no pidió permiso. Él entró, nos fuimos a tomar la foto todos con Minnie. Y primero pasamos nosotras dos a tomarnos la foto con Minnie. Y yo de verdad estoy jurando que me estoy tomando la foto con Mini o sea, y ya, ahí viene el resto de la familia. Y me dice, no, no, espérate. Y yo, no, espérate, ¿para dónde? Que si viene más gente, espérate. O sea, es un grupo muy grande, muévete y que, que no que te espere. Y yo, ¿para dónde? Y en eso saca la cajita y me pide matrimonio y fue súper lindo. Me da mucha risa porque me cuentan que Mini y el, y el chico que estaba en, en la entrada hacían como que, ¿qué está pasando? Ellos tampoco sabían Nosotros le dimos O sea, y ella ¡Ay, qué emoción! Como <risa> Esto no se puede hacer <risa> Me imagino que es que tú tienes que pagar o algo Dentro de Disney Pero ya Ya estaba hecho Súper <risa> lindos Porque se hicieron una camiseta Nos hicieron una camiseta Nosotros también Y éramos como que el squad Por todo el parque Que alumbrábamos Que estábamos <risa> Una pedida de matrimonio súper bonito. De verdad que ese día fue fabuloso. O sea, hasta los bebés tenían las camisetas súper lindos. Supuestamente a los bebés se les salió en algún momento que, que mi tía va a decir algo. Yo no me enteré de nada. O sea, yo en todo el viaje no me enteré de nada. Hubo una sola vez que sospeché porque mi suegro me dice, ¡Ay, no sabes la sorpresa! Y yo, ¿no? ¿Qué? Y es que me dijo que iba a ser madrina de, de mi sobrinita y yo, ¡Ay, no sabía! ¡Qué emoción! Yo de verdad juraba que esa era la sorpresa. Pero no, en realidad no era eso. A mi suegra casi se le sale. Y Roberto la gota aquí sudando así. Esto fue muy, muy, muy divertido. Luego, bueno, no todo ha sido color de rosas. Eh... Sí. Luego ustedes saben que yo trabajo en la industria farmacéutica, que soy farmacéutico Y que no precisamente estoy trabajando de cara al público en una farmacia, sino en una industria Ya yo no me comenzaba a sentir muy muy bien dentro del trabajo Aunque adoraba, adoro mi trabajo, o sea, es una maravilla, es lo máximo Me parece que es un trabajo fenomenal, que es en la parte de ventas Pero ya yo no me comenzaba a sentir muy bien por, por así malentendidos entre la... Persona que estaba a cargo del equipo y yo. Eh, había bastante problema y estaba todo el tiempo como, bueno, renuncio y me dedico 100% a mis redes. O emprendo en algo, o no sé, busco trabajo en otro lado. Y pues nada, así fue un clima bastante, bastante hostil, bastante... No tan, no tan agradable como había venido siendo durante años. Yo he trabajado en este, en este mundo y siempre ha habido presión, siempre ha habido retos, siempre ha habido un montón de cosas. Créeme que cuando vivía en Cataluña creo que era mucho más complicado y mucho más retador en, alguno, en algún sentido. Pero bueno, el ambiente no era el mejor la situación no era la mejor y mmm, ya yo estaba en una situación bastante desanimada, luego en agosto pues decidimos irnos de viaje con unos amigos poblosos, o sea los que pudieron ver las historias de Instagram del crucero, genial yo nunca había ido a un crucero, o sea nunca me había montado en un crucero y una experiencia fenomenal éramos 26 amigos estando ahí o sea éramos la animación del barco básicamente todos latinos, o sea te podrás imaginar cómo era la cosa, era un desastre, buenísimo, buenísimo y creo que ha sido uno de los mejores viajes que me dar en mi vida y de verdad que estoy súper agradecida por eso y viajaría 20 mil veces más con la misma gente que son lo máximo luego eh, llegó la gran gran noticia de este 2022 estoy embarazada ¿Cómo me entero que estoy embarazada? La semana antes de Halloween, el fin de semana antes de Halloween, sábado y domingo, eh, empiezo a sentirme un poco mareada y voy a hacer ejercicios. O sea, yo no puedo ya correr ni hacer ejercicio de alto impacto por el tema de las rodillas, pero eh, salí a caminar al parque normal, como hago cardio normal de toda la vida. De repente me entran unos mareos muy fuertes me tengo que sentar en el parque, tanto sábado como domingo. Y yo dije, espérate, seguro es que no estoy comiendo bien, seguro es que tengo muchos estrés por el trabajo, seguro es que algo me está pasando. Yo de verdad que no llevaba la cuenta de cuántos días de retraso tenía ni nada, hasta que mi sobrino me dice el domingo, ¿no sabes que tú estás embarazada? Y yo <risa> empiezo a sacar la cuenta y digo, oh my god, pues sí tengo un retraso. Y el lunes de Halloween fui a comprar el test, me lo hice, <risa> efectivamente en menos de un minuto. Salió que estaba embarazada y fue precioso, hermoso, o sea, lloré, temblé, era lo máximo Estaba tan nerviosa, tan nerviosa que no sabía qué hacer y no sabía cómo decírselo a Robert Y busqué en Google cómo decirle a tu pareja que estaba embarazada pero es que porque estaba muy nerviosa, yo no tenía ni idea, nunca lo había planificado, no había buscado nada, o sea, estaba como muy nerviosa y no sabía qué hacer. Al final, pues, compré unos patuquitos blancos, unos zapatitos blancos, eh, la prueba del embarazo, una bolsa y una notita para él. Claro, él me había dicho: Ay, me traes algo dulce, que me provoca algo dulce, no sé qué. Y yo, sí, tranquila, ya te llevo algo de dulce. Ay, llegaste con mi dulce, sí, sí, sí, toma. Y se quedó como: ¡Oh! ¡Está es bueno! súper contento, súper feliz y, y pues nada, nada, eh, aquí estamos embarazados, eh, súper felices, o sea, lo máximo, de verdad que estupendo, espectacular, ha sido increíble, increíble y todo pasa en el momento que tiene que pasar, cuando tiene que pasar. Y por qué tenga que pasar. Fíjense que yo les estaba diciendo que yo no me sentía bien en mi trabajo. No me sentía a gusto. Y que yo estaba pensando en renunciar y no sé qué. Pero yo tenía 7 años en la misma compañía. No son tan fáciles de tomar esa decisión. Porque puedes perder mucho dinero. Y yo decía, pero es que no me importa. Ya estoy como súper quemada. Ya no quiero hacer más nada. Las cosas se suceden cuando tienen que sucederse, o sea, son, son cuando tienen que ser. Y pues a la semana de yo enterarme que estaba embarazada, me despiden. <risa> me despiden porque simplemente no había un feeling con esta persona, no porque yo no hubiese llegado a mis objetivos. El tema de compatibilidades entre dos personas, no todos podemos cargarnos bien, de toda, no podemos trabajar bien con todo el mundo y lamentablemente pues esa era mi situación, yo no estaba del todo conforme, eh, la otra persona tampoco y... Decidimos terminar esa relación laboral Que vino en el mejor momento de mi vida Sinceramente porque, o sea, este momento Me lo estoy disfrutando un montón Ciertamente yo no he tenido Síntomas como habitualmente Las embarazadas tienen, o sea, he tenido Una sola vez náuseas y una sola vez Antojos Y créeme que los antojos no son y que Ay, me apetece chocolate No, eso no es así los antojos son de, o sea, mi antojo fue un croissant y un bollito de pan con jamón y queso. Eso es lo que yo quería. Hasta que no me comí eso, no pude dejar de tragar todo lo que tragué en el día. Me había desayunado avena con huevos, tenía hambre. Yogur con un kiwi, con un caqui. tenía hambre. Pollo, ensalada y plátano, tenía hambre. Es la una y media de la tarde, no puede ser que tenga hambre. Y hasta que no bajé y me compré el bollito de pan, y el croissant, no, fui la mujer más feliz de este mundo y se me quitó todo. Eso es un antojo O sea, necesitas comer eso o el mundo. O sea, y te pones de mal humor, en serio. O sea, te pones densa Intensa, hormonal. Pues así, malestar pues yo no he tenido. De verdad que he sido la mujer más afortunada del mundo. Mucha tripita tampoco tengo, pero sí ya tengo que dejarme el botón del pantalón desabrochado. O usar muchos leggings. Precisamente pues eso, lo que les comentaba, pues el nivel de estrés y de retos de, de mi trabajo es alto tienes un horario básicamente de trabajo el problema es que yo en esta situación pues no estaba como para dar el 100% de todo y como me gusta hacer y, y vas como más lento y es verdad lo del cerebro embarazada es totalmente cierto voy como lenta voy como no sé voy como despistada o sea he dejado en casa de mi suegra el abrigo las llaves la vida la he dejado allá. Por cierto, dato importante, mi suegra vive abajo. Yo soy una mujer inteligente. Yo conseguí el apartamento de mis suegros abajo. <risa> Les paso ese dato por si ustedes también pueden hacer eso con su vida. <risa> Porque yo me la llevo fenomenal con mis suegros. O sea, mis suegros son unos ángeles, de verdad. Son lo máximo. Yo los adoro. Y, pues, eso ha sido mi año. Eh, ahora estoy enfocada en mi tema de mis redes sociales y en un emprendimiento que me gustaría eh, algún día. Tengo en mente que me gustaría, que me encantaría tener, pues... El valor y, y, y la suerte de que se concrete en algún momento, y estoy trabajando para ello. Pero. Es eso, es eso, por eso me han visto mucho más activa también en los vídeos por aquí, me han visto mucho más activa también en Instagram, en TikTok, porque este es el salseo que ha pasado de todo el año. Esto es lo que ha pasado, en, sobre todo en estos últimos meses, desde noviembre para acá, que o sea, todo pasa porque tiene que pasar, en el momento que tiene que pasar y cuando tiene que pasar. Y me considero una mujer súper afortunada, súper agradecida y espero que en el 2023. se ve venga súper sanito o sanita y que venga de la mejor manera y, y, y vengan muchísimas más bendiciones y pues nada, no, eso ha sido mi año hasta la fecha. Mil gracias por aquellos que han estado aquí presentes durante todo este tiempo, durante todo este camino. De verdad, gracias por acompañar la fidelidad ahí presentes. Y espero que el 2023 llene de bendiciones a cada una de sus vidas y que les traigan cosas muy, muy buenas, mucha prosperidad y mucha buena energía. Nos vemos el próximo año. Un beso.